Hola, este es un vídeo para jugando linux.com. Vamos a enseñaros OpenTrack con Explain 11. Explain es un simulador de vuelo nativo para Linux. Eh, y en este caso, pues vamos a manejar la cámara de la cabina con la cabeza, lo que se llama head tracking. Como veis aquí, podéis ver el programa que lo estoy ejecutando. Tengo mi perfil, voy a usar el móvil. Y para Explain se usa también Wine nativamente los coge también, a través de wine simplemente el wine normal que tengas, no proton ninguno en especial y vamos a arrancarlo como podéis ver, y podéis ver el muñequito, vale, aquí cuando muevo la cabeza, la cabina también se mueve ¿Vale? muy útil para ver los controles ver lo que tiene alrededor algún obstáculo si hay algún punto que necesita de referencia y bueno muy importante en los simuladores de vuelo el tema de poder estar viendo bueno pues todas las palancas todo eh, labs tren de aterrizaje etcétera vamos a hacer una pequeña prueba levantamos el freno y vamos a darle, estoy usando un manto, vale, para botas. no es ningún experto no siempre aficionado pero bueno estoy capaz de levantar un bicho así como decía viene muy bien por ejemplo si necesito subir el frente tepecitos ¿no? voy a escuchar ahora lo he subido. Estoy mirando en el exterior. pero un poquito. Los paneles son muy importantes: los simuladores de vuelo. Quiero que cuando giro la cabeza, yo no giro 90 grados la cabeza, tengo puesto una curva, bueno mi cabeza no más se gira 20 grados, pero en la cabina son 90, entonces yo hago un pequeño giro de la cabeza, arriba, abajo, hacia los lados, y el detecta ese movimiento. Bank angle, bank angle. Como veía, es muy útil. Y el movimiento, aunque no parece natural, pero te acostumbra. Y una vez que aprende a manejarte así dentro de un juego, en este con sus simuladores de vuelo, la verdad es que se hace difícil luego, bueno, jugarlo con ratón o con otro sistema para mover la cámara, ¿no? estos tipos de juegos necesitan estar mirando ¿no? hacia algunos puntos de referencia mayormente estos paneles de aquí quieren mirar como pues, por ejemplo los flaps Subir o bajar, me bueno, he han hecho una barbaridad ahí, pero bueno, si llego al punto de aterrizar y quiero bajar, no puedo bajar, no. Zinc rate. Zinc rate. Ahí vamos. Como veis, mi vuelo no es muy ortodoxo, estoy aquí un poco dando una vuelta para enseñaros. ¿Qué tal? funciona? Vamos a ver. Se ve ahí tráfico. Bien, bien. Imaginaron los pasajeros como deben de estar. Agarrado a los asientos y temblando con este comandante que lleva el avión. Bueno, espero que haya servido de. A modo de referencia, ¿qué tal funciona este este programa no hay muchos juegos en linux nativos no se puede jugar alguno pero bueno lo poco que hay la verdad que viene muy bien tener una aplicación una herramienta que ayudas pues esto ha sido todo espero que haya gustado este vídeo y que os sirva de ayuda adiós